¿qué tal? Esto es un vídeo de jugando linux.com Vamos a enseñaros cómo funciona OpenTrack con Elite Dangerous. en esta ocasión un juego con Proton Vamos a activarlo, Yo lo tengo activado, como veréis Este juego es muy importante el corredor ahora mismo estoy atracado en, dentro de una estación, ¿vale? Y sí, sobre todo, como siempre, los simuladores simulador las paneles, en este caso tenemos dos paneles importantes a cada lado, puedes usar también el teclado, ¿vale? Pero en algunas ocasiones, pues solo necesito echar un vistazo o hacer una... algo rápido. No puedo mirar. Y sobre todo, este juego es muy importante ver a tu alrededor, ¿vale? Naves y cualquier otro obstáculo que necesitemos pues, bueno, ir mirando hacia dónde vamos. Vamos a despegar, vamos a dar una vuelta. Bueno, olvidé decir que OpenTrack es una herramienta para seguir la cámara del videojuego con el movimiento de tu cabeza Por ejemplo, cuando despegamos, pues, bueno, en este caso estoy un poquito cerca de, de la entrada Aquí podéis ver la estación Pero siempre hay alguna nave eh, rondando por aquí Entrando, saliendo, hay tráfico tanto al entrar como al salir okay. Como voy mirando Voy mirando pues que tengo a mi alrededor ¿Vale? Cuidadito okay. Una vez fuera disfrutar de estas vistas maravillosas pero igualmente bueno, ahí puede haber naves entrando saliendo y cuando giro hago giro hago, eh, ahora estoy, un pequeño giro, eh, acaba de pasarme una nave y no me he dado ni cuenta Es importante no ver lo que tiene alrededor cuando estás girando hacia dónde va. Tienes el escáner aquí, no nada, pero siempre es importante ver hacia dónde voy, y dónde está la entrada de un sitio, la pista de aterrizaje o en un combate. Vale, imaginaros, yo ahora cojo, voy a apuntar uno. aquí por ejemplo no pues si lo sigo bueno, yo estoy girando por aquí y quiero ver hacia dónde va lo sigo lo sigo estoy girando hacia arriba pero quiero ver dónde va él vale pues la autoridad no me lo vaya a comer ¿Veis? y siguiendo para dónde va esto en un combate o cuando necesito seguir alguna nave algún punto una carga ¿Eh? pues siempre está es magnífico, vale eh, el juego si una vez que como había dicho, una vez que acostumbra a jugar con algo así en ¿no? un simulador es muy difícil uy que me equivocado el botón que me losco es muy difícil eh, pues dejar de usarlo porque pasa a estar, vamos a pausarlo vamos a pausar el, vale ahora no estoy usándolo y lo claro, estoy limitado, a mirar hacia adelante puedo mirar los paneles con los botones pero, pues estoy viendo mi alrededor, me estoy fijando en el, en, el, en el radar, en el escáner, pero... Bueno, ni mucho menos lo mismo, ¿vale? Podéis estar mirando y tal, por ejemplo. Quiero rápidamente solicitar aterrizaje. Vale. Y ahora para acercarme la puerta, pues, voy mirando que no haya ninguno por aquí entrando muy común en algunas estaciones Ahora mismo aquí no hay mucha gente Pero normalmente hay eh, pues, naves entrando Incluso en cola Y se necesita eh, Bueno pues, 1, Echar un vistazo ¿Vale? Hacia donde, a ver dónde tengo que aterrizar Por ejemplo el aterrizaje a 21 Miro por acá Amigo. Y además este juego... Oye... Oh yeah, tiene una ambientación espectacular. Funciona muy bien en Proton. Y como estoy viendo esta herramienta con juegos de Proton, va muy bien. Esto ha sido todo. Espero que haya ayudado a ver cómo funciona OpenTrack en un juego con Proton En este caso con Elite Dangerous jugando en Steam está muy muy muy bien y además es muy útil. adiós this este facility offers a wide range of service us at things check your information panel after docking for more details